¿Qué? ¿Por qué? Porque tenemos el <risa> mago Jorge, Jorge y Faro. ¡Qué sí, no. Jorge hizo lo imposible, la hizo desaparecer a Ornella. No, Ustedes pusieron aparecer. un dinero interesante, digamos. <risa> <¿Todo> bien, Jorge? <risa> en verde, bien, ¿viste? Claro. Jorge, todo bien, todo usted que está cautivando? Digo, la atención... Todo el mundo me comenta cómo hace ese hombre para desaparecer, para doblar la cuchara, para adivinar un número. Y Si lo dijera para qué me va a De eso no, vive, no, claro. tiene razón. Jorge, yo sé que vos sos el uno, eh, crack de esto, pero ayer estuve haciendo una, un poquito de, de magia. Bien. ¿Viste algo o no viste nada? No, no, no viste nada. No, esa parte no. Menos mal. Bueno, menos mal. No. Menos mal porque no, te digo. Y digo... decía bueno, que tomaba Jorge. clases con vos. Que no. yo no sé si eso te favorece. ¿Cómo no? No te lavé no, las la la la la la manos? La no. manos. No lo decono. Jorge Jorge Banque. Básicamente vos? se olvidó ¿Qué empieza. Ah, principio. se olvidó hacer unos títulos y dijo que lo iba a entrar. Yo traje algo porque sé que a Madeo le gusta. Me encanta. El cubo de Rubik. El cubo mágico. Claro, el nombre original es de Rubik, porque lo inventó un matemático húngaro. Llamado Rubik uh -huh. Que es el eh, Tiene el premio aún vigente Al mejor rompecabezas de toda la historia Es el juguete más vendido de la historia además. Sí, y es el, el, el rompecabezas más complicado Porque lo difícil que es hacerlo Porque tiene 43 Escuchen, no. sillones no. De posibles combinaciones no. Cuando la gente te pregunta ¿Qué es una combinación? Es simplemente haces un giro y si gira para otro lado cambia claro, ¿no? claro. ¿No? yo lo voy dejar ahí para que lo, lo, lo puedan ver tomar, bien. Sí. pero hubo un matemático alemán que lo estudió cuatro años y le inventó una fórmula para que con 26 movimientos se arme claro. de nuevo oh. que está en internet yo lo he visto eh, el que está en internet es lo que hizo el suizo que ah. le sacó cuatro ah. que es el récord ah con 22 sí. movimientos se le arma Lo arma en 22 movimientos Con 22 movimientos No importa cómo esté desarmado Está Ajá. bueno Pero hay un japonés Sí Que con los ojos que... vendados Está como la Y los dedos de los pies no. Lo arma en 14 segundos Ah, y los asiáticos Viste que hacen sí, todo Sí, están al pedo oh. Oh. No, bueno. No No tienen no. amigo No tienen <risa> nada pero... Les le habla mucho el tiempo <risa> Claro Sí, bueno, no está sí. la jefa De <risa> cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, pero también tenía otro nombre Que es el cubo mágico Sí, sí. Bueno, cubo mágico Y soy mago Mira, lo tiro al aire Y cae armado ¿Qué? No, ah, no, chico. No, sí, no, sí, no, no, no. Chicos, lo armó. El uno lo hizo. ¡Toma para vos, no. japonés! ¡Ponja! ¡Mira, ¿qué te burlaste, japonés? No, la que faltaba. ¿Pero cómo? No, que no lo hizo con los pies. No, no, no. no, no. no ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Pero bueno, eso es para que, que vean. Pero Así no. arrancaste suavecito. Sí, tranquilo. Tranquilo. Pero es como de 22 a 1, bueno, increíble. ¿Qué sí, no, sí, sí. no deja de ser. Bueno, pero Vamos hoy. Bueno, carta, pero. Me contaba, Cata, que quedaste impresionado con el tema del mentalismo. Claro, sí. porque yo puse unos números, una combinación de números, y Jorge me los adivinó. Sí. Y real fue en sí. cuanto a 20 segundos. Sí, bueno, no, me, me ayudaste bastante con la concentración. Le contamos a la sí. gente que le me... sacaron la plata de la cuenta, Cata, en eh, aquel día. Bueno, ese día... ¿no? mis 300 pesos desaparecieron de toda la plata que tenía la cuenta. ¿no? Mira, vamos a hacer así. Yo me voy a poner para que se vea bien. Aquí adentro yo traje una carta que es sí. especial, pero porque quiero que vean que tiene como un asterisco, acá. quiero sí. que la tengas con dos dedos así, sin mirar lo que hay del otro lado. Bueno. Ojo? Ay, y ahora un mazo de cartas, ¿sabes que son? 52 cartas, sí. Sí. quiere decir que hay muchas combinaciones, posibilidades, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es que vos vas a ir pasando y vas a introducir la carta donde vos quieras en algún lugar de este mazo. Bien. Pero podés cambiar todas las veces que quieras. Bueno. Lo vas a poner entre ahí, dos cartas. Okay, ¿Segura? Segurísima. La vamos a dejar acá a la vista. Sí. ¿Querés cambiarla? No, bien. no, me parece bien ahí. Bueno, lo que yo te dije que eh, no veas el otro lado, porque en realidad de este lado, esta es una carta especial, porque Porque tiene de un lado dorso y del otro también. Quiere Ajá. decir que de los dos lados la carta tiene dorso. Ah, ok. Dorso, quiere decir que es una, una carta doble dorso, de Ajá. dos los dos lados iguales. Bien. Bien, bien tenés. Y vos introdujiste entre tantas posibilidades entre el haz de pica y la jota de corazón. Ajá, sí. La pregunta es: ¿sabes cómo se arma una carta de doble dorso? Eh, juntando dos, ¿no? Sí. Ah, ok. Por eso, juntando dos. ¿Son un pegame? Sí, se pegan, se pegan, se pegan. Y fíjate que las dos cartas no, de Champions... No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. Lo, lo no, no, no en cualquier no, no, no, lugar. En cualquier lugar. La que tenga una que puntería. Lo, lo, pero ¿cómo? Qué increíble. ¿Pero cómo? No, ¿Qué hiciste, no, no, Canta? No, eh. Ah, soy así, chicos. Bien, bien, bien. ¿Qué increíble? Pero me guardé uno especial. Ay, pero que ¿Cómo es esto? Estoy desde la margen. Me vuelve loco. Espero que no lo arruiné. No será para hacer ahorren, ¿no? Eso no. No, no. Menos mal. No, no, no. Todavía no. Menos mal. Pero... Mira, a vamos ver. a hacer. yo voy a tratar de que vos lo veas y que la cámara también lo vea. Ahora saqué las de Pica y la J porque la eligieron ella para que no, no sea de nuevo lo mismo. Entonces, bueno. lo que a vamos que no me a copia, hacer como es que yo voy a ir pasando cartas. Sí. Así. Y vos sí. en un momento me decís alto. Cuando Dale. me digas alto, vas a mirar la carta y la voy a mostrar a la pantalla. perfecto. Yo voy pasando y me decís alto. ¿Alto? Ahí, perfecto. Pero antes que se terminen las cartas. Tranquilo. ¿Alto? Dale Alto Ahí, mira la carta Sí ¿Se ve? Sí La pongo la Se cámara sí. ve? Yo no quiero mirar No, no, mira pará, dale más segundo más. Pará, pará, pará Ahí está wow. Ahí está ah, Se vio sí. perfecto Bueno, así como te doy Quiero que tengas el mazo vos Dale Porque este es un juego Que lo voy a hacer En honor a uno de los mejores magos del mundo Que vivió aquí eh, Que es nuestro sí. Era nuestro René Labán Que él hacía magia con una mano ¿Aquí Argentina o Mendoza? No, no, el de Argentina. El mejor considero el mejor mago del mundo. Wow. Sí, sí. Wow. Le, faltó una, le faltaba una mano y era mago con ah, una sola mano y el ver. mejor del mundo. Mira vos. Entonces, en una manera de homenajearlo a él, este juego lo voy a hacer con una sola mano. Excelente. Está para que para vean... El es ese, para el japonés del Para culo, que sí. vean, la voy a guardar aquí a en ver. el bolsillo. Sí. Y va a quedar en el bolsillo. Acerca el mazo. No, no, ponelo así en tus palmas. Mira y hago... Ahí está. Oh, a apagos. No, busca la carta. No, no, no, yo lo hago con una sola mano. ¿eh? Busca la carta. Todo. No, la tiene ahí, no bueno, anda pasándola, pasando las cartas. ¿A qué? Acá. Nombrala, ¿qué carta debe ser. Era la, el 10 de diamante. El 10 de diamante. Sí. Bueno, está, no está, no está, no está, no está. No no ¿Qué hiciste, de? No, tiene que estar por acá. El mazo está en tus manos. Sí, está acá. Oh, sí. Pero sí. Lo tengo yo. No, no, no, no teníamos. No, no, no, no. Dale, dale. No, dale. Yo dije que iba a ser con una mano. No, sí. Este no era. No. Una mano, pero no esta. No. No está. Era esta. No. no, no, no, no chicos, no, no, ¿cómo no, no, hacen? No. ¡Jorge, qué te pasa! No, pero que ya no da miedo, Jorge. No, <risa> no, no. Por no, favor. No. Impresionante. Pero, pero por tu participación uno, fue increíble. ¿eh? Yo, es que claro, el ayudante de Jorge. No, sí, es el sí. ayudante sí, claro, de Jorge. Vos no estás un ayudante para que haga algún baile porque baila muy bien. Bueno, no, eso para no eso lo, más. lo dejaríamos... Eso. Un poquito Aunque ah, bueno, ah, hacer Jorge ah, ah, que, que yo baile bien que soy un no, tampoco. Tanto, no. Tanto. Podemos hacer uno más. Uno más. Se lo elijan sí, ustedes. Uno sí, sí, uno más. más. ¿Les gusta el mentalismo? ¿Les gusta? Me gusta todo. Lo que cartas, sé, lo que sé. El, el, mentalismo, mentalismo. A mí Segura. Me encantó la trota. Vale. Bueno, dale. este es más difícil. De hecho, hay muchas probabilidades de fallo. Bueno, pero voy a asumir el riesgo, porque traiciona. Mira, acá traigo una libreta que lo voy a dejar que lo vean, que tengo anotados personajes ¿Sí? famosos, ¿Sí? famosos de toda parte del mundo y de todas épocas, Bien. Un deportista, político, Sinatra, sin estamos nosotros anotados? Sí. Sí, por favor. Ah. No, no, quería no, están locos. Pero Les agregué ahora, Pero están, están están. Claro. de todo tipo, de todo tipo. Sí. Pero esto va a ser intuición. ¿Quién de los dos se anima? Cataly. Yo me animo, Daniel. Bueno, ¿sos zurda o sos derecha? Diestra. Bien, diestra, poné la izquierda. Palma arriba Y lo vas a tener así Lo único que te pido No mires Porque si no van a decir Amadeo te avisó están. Dale. Vas a hacer lo siguiente Vas a ir sin Cerrar los ojos Primero Vas a Con tu mano izquierda Vas a riflear, O sea vas a ir dejando caer hojas Sin mirar okay. Y cuando decidas miro. Miras el personaje Y vuelves a cerrar el libro. Dale Cuando te decías frena yo no voy a mirar Me pongo de este lado sí. Yo tampoco miro Listo. Ya está, sí. está tu... Es un personaje Que te puedas hacer una imagen Sí. Es conocido. Sí. En realidad son todos conocidos. Claro. Pero lo que yo les voy a mostrar es que quiero que en este momento utilices tu mente como si fuera un proyector. Ajá. Sí. Y que proyectes esa imagen aquí en el papel. Bueno. sí, Ay Dios. ¿Cómo haces? Vamos a ver. intentar. el saco, tiene como 20 bolsillos, ¿no? Sí, saca, el saco de mago, chico. Saca cosas. Ese es la cartera de. Va a salir un conejo en cualquier oro. Bueno, a ver, perdón, ¿eh? lo voy a hacer aquí arriba no, porque. Sí, sí, por... sí, sí. Por... sí es bien. Sí, no te preocupes. Ah, ah, no pasa. Nada. Bueno, le mandamos un mensaje. Recuerden, recuerden una cosa: que esto. Lo único que yo te voy a ir haciendo preguntas porque puedo cambiar sobre la marcha. Bueno, ¿no? dale. Por ejemplo, ¿elegiste un. es un político? No. Mm, Dudu oh. ahí, me parece. Se quedó callado. Ay, Dios. Sí, oh. sí porque Bueno, pero es muy, me dijiste que era muy famoso Muy famoso, pero sí Pero muy, muy famoso muy, Quiere muy. decir que te haces una imagen Y puede quedar en tu mente esa imagen Sí, perfectamente Entonces, ¿un, un deportista? No oh. Tamp Tampoco, ¿Tampoco? Eh, podía fallar, dijo, ¿no? Sí, esto puede pasar che, ¿Vivo sí. o muerto? Muerto ap oh, Trajiste otro papelito. Bueno, pon tu otra mano aquí ¿Vivo o muerto? me dijo Pero el tema no es ese El tema es que no es político No ¿No es deportista? ¿No es deportista? No Eligió uno entre... Hay 100 hojas, o sea, 100 personajes. personajes sí, sí, por primera vez. A ver. Ah. Bueno, hay posibilidad de riesgo, no oh. importa. No importa. Ay, momento, Dios, sí. Dios. ¿Cuál es el nombre del personaje que miraste? Charles Chaplin. Charles oh. Chaplin. Sí. Sí, parece que... Ay, Dios, ¿Cómo? Dios. No me digas que estás quitando. No, Jorge. la parte cortó algo. No, no, no. No, no, no, no, no. Charro es No, no, no, no, no No, no. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no. Por favor, yo te puedo ver. Por Dios. No, no, no. ¿Qué te pasa? Pero además es artista, no se entiende nada. Por favor, a ver, ahí. No, no, no, no, no, no. ¿Podemos hacerle la figura de orden también? No, no, no. en tijera, nada. No, no, no. No, y pero. No, no. Le damos una pausa, por Dios. Si vamos a las clases de USTEDES todos ¿no vamos a aprender a hacer todo esto. Obviamente. Pero yendo, por Dios. Por dinero se aprende todo. Bueno, Muchísimas gracias. Como gracias, no, GENIO. Un